Thank you. la acuerda la última vez que haya, antes de estos tres años, la última vez que hayan hecho la Cruz de Mayo así con, con logas, con los pajaritos y con chago Sí, hace unos cinco años, seis ah, años. Eran, ¿no? Hasta, no era la cosa, mire, sí. todo lo que nos hemos estado perdiendo. Sí. Y 30 años después, la señora Teresa Díaz, muy gentil, nos enseña estas danzas porque ella participó, ella está en las imágenes, que, que estamos mostrando de esta fiesta realizada ya en Pilén. y gentilmente nos enseña estas danzas y el conjunto huerquén se hace responsable que queden en el repertorio para seguirla compartiendo con toda la gente Ya, yo voy a quedar al medio y terminó, listo Aparecía también ahí la señora Selenira allá en el Llanillo mostrándome cómo era el toquillo del de calladito en guitarra traspuesta. Así que estas imágenes ya están guardadas y obviamente no van a desaparecer. Podremos compartirlas con otras personas a futuro para ver cómo era esta manifestación popular, porque de esa forma no se vuelve a repetir.